Ahora más que nunca, me mantendré en pie de lucha. No solo por mis hijos, sino por los hijos de este pueblo que está atravesando por la peor crisis que ha pasado Venezuela. Hazte eco de lo que está pasando en Venezuela.